Hola, ¿qué tal? Me llamo Jesús Arce Quinteros, eh, soy natural de la ciudad de Tarapoto, eh, soy maestra curandera, trabajo con la ayahuasca, trabajo con el cambó. Eh, trabajo con otras plantas medicinales para limpiar, curar, sanar y proteger tanto el cuerpo áurico, el cuerpo físico, emocional y psicológico de las personas que vienen en busca de ayuda. Este motivo que estoy presentándome ante ustedes es eh, para decirles que la, la curación hoy en día está siendo manoseada de muy mala manera por muchas personas improvisadas que hoy en día se hacen llamar este, chamanes, término también muy utilizado para identificar a las personas que trabajan con plantas lo que yo quiero recalcar aquí es que la palabra chamán no es neto de la Amazonía Peruana, un sanador, neto neto se los conoce como curandero, como maestro, eh, que está dedicado en cuerpo y alma a la, a la curación con plantas, lo cual es mi caso, eh, vengo de familia de sanadores, de curanderos por parte de mi padre, eh, una persona que me engendró muy mayor de edad que era muy conocido porque era muy buen médico sanando a personas desahuciadas de los hospitales y bueno muchos me han preguntado cómo pueden reconocer a una persona que realmente es sanador primeramente yo les podría decir que averigüen el linaje del que viene si los miembros o antecesores a esta persona eh, saben sobre medicina, investiguen un poco más sobre estas personas, ya que hoy en día hay muchos improvisados, como les decía, eh, que vienen a uno, que toman uno, dos, tres veces plantas, que sienten, según dicen, el llamado, y ya, que entonces ya comienzan a, a venderse como, como sanadores, Faltando primeramente el respeto al espíritu de la medicina que van a emplear, faltando el respeto a la cultura, a la tradición de esto, faltando el respeto a las personas que vienen a buscar la ayuda, la ayuda este, que necesitan estas personas, poniendo en riesgo su salud física, su salud mental, su salud emocional, y decirles que, bueno, este campo no es un juego, es algo serio, eh, que te, realmente tienes que estar con tus cinco sentidos cuando tú empiezas a administrar una medicina. Y hay muchas personas que no, que no hacen eso y que lo ven como una forma de ganar eh, dinero, que lo ven como una forma de, de relacionarse, como un medio de relación pública. Y bueno, lo cual está errado. Las, las personas que... Eh, que están en esto van, con el tiempo van a adquirir un karma muy muy fuerte que es, no se lo desea a nadie pero yo simplemente les digo que tengan cuidado a todos los que quieren probar medicina porque no saben en qué tipo de manos van a caer la persona que realmente es un buen sanador siempre te va a escuchar nunca va a decir yo hago esto yo sé esto, esto, esto, así, así, así, así, así. no siempre va a mantenerse calmado va a ser humilde Va a ser saberte escuchar y te va a saber decir con dos o tres palabras correctas lo que tú realmente estás necesitando buscando. Eso es un punto muy importante, aprender a identificar a las personas para trabajar con la medicina. Hoy en día las plantas están siendo prostituidas porque hacen experimento y mezclan medicinas que no tienen que, que estar mezclados generando ciertas reacciones en el cuerpo de las personas. Algunos no saben ni la administración, no saben la dosificación, tampoco saben el tiempo o el régimen alimentario que tienen que seguir estas personas para tomar medicina. Y ahí es donde se escucha casos de personas que se han quedado en estado vegetativo, personas que se han quedado en... muertos, por así decirlo, eh, personas que dijeron que la medicina no les ha curado, no sintieron nada, ¿por qué? porque administraron de mala manera, lo usaron de mala manera, o que los efectos fueron demasiado fuertes, en fin. Lo que puedo decir sobre la planta es que muchas personas hoy en día piensan que es una medicina para alucinar, para drogarse, y que lo, lo buscan de una manera recreativa dejando por un lado lo que ya es la parte medicinal, la parte ancestral, la parte cultural, la parte tradicional que se está perdiendo, simplemente por el hecho de querer generar ingresos y crecer, por así decirlo, no olvidándose que esto es una vocación, un deber que muy pocos realmente lo, lo, lo ponen en práctica. Y bueno... Para los, las personas que están interesados en querer conocerme o conocer la historia de mi procedencia en el campo de la medicina, en la procedencia de mi familia, o simplemente quieren venir a conversar o a desahogarse, que acá hoy trabajo juntos con, con mi esposo, que también es curandero, también que viene de familia. Bueno, el costo no... Por la consulta no, es, no, no no se cobra porque simplemente es un compartir de conocimientos en este instante un desahogo para las personas que quieran venir a a, a desahogarse ¿no? o sea, si quieren venir a soltarse o simplemente un momento de tranquilidad eh, estoy acá ubicado en mi casa, me pueden encontrar en las redes sociales como Jesús Arce y bueno bienvenidos todos, que las puertas de mi casa están abiertas para todos aquellos que vienen con el corazón sincero.